muchachos bienvenidos con todos hoy estamos aquí en el stream en vivo por abrir los cofres que tanto tiempo nos ha tomado justamente de esfuerzo bastante esfuerzo poder llegar a tener 44 cofres en total por abrir así que ya vamos con todo a abrir estos cofres perro muchachos a ver nuevamente me ha tomado cerca de tres semanas poder lograr reunir esta cantidad de cofres tenemos en total 44 cofres he estado haciendo un esfuerzo pues tremendo también para poder esperar justamente el dropeo de series yo siempre les estoy diciendo ustedes hagan ah, el esfuerzo de poder dejar sus cofres por abrir hasta el día que salga el dropeo de series para que tengan unas cuantas cartitas más ahí que les pueda salir de ese que han bajado a serie 3 y de paso por ahí les puede tocar alguna cartita que bajó de serie 5 a serie 4 de repente con estos 44 cofres probablemente me salga una carta de serie 4 que seguramente es lo más normal pero veamos todavía cómo van los resultados eh, otra cosa que estoy aprovechando también acá es las variantes del evento de steampunk también de una vez que me puedan salir por ahí he visto que hay gente que dentro de 40 cofres por ahí ya creo que le salen casi todas las eh, variantes de Steampunk, o sea casi casi seguro que le sale las 5 variantes pero acá todavía vamos a poner a prueba eso a ver si es que está funcionando aquí toda la gente en el chat se encuentra presente en estos momentos ya saben que todos están invitados a las transmisiones en vivo que se pueden hacer de lunes a viernes en las noches aquí en la plataforma morada el enlace lo van a encontrar en la descripción y van a poder encontrarse con estos muchachos tan hermosos tan bellos que están aquí en el chat mandándoles un saludo e invitando a toda la gente que está viendo el video de YouTube. YouTube para que puedan venir aquí Las puertas están abiertas para todos ustedes Y ahí ustedes mismos pueden eh, Se podría decir, eh, pues llegar acá Y divertirse también y pasar, pasar el rato Con nosotros, muchas gracias por estar aquí Ahora sí vamos a comenzar a abrir estos cofres Que ya la gente me quiere matar ahorita Acá probable, yo ahorita ya tengo, ya, ya tengo toda la colección de serie 3 Me falta una carta de serie 3 nada más Y después las demás cartas que puedan salir Que no sabemos cuáles puedan ser Así que esperemos que puedan salir cartitas de serie 4 Serie 5, sería excelente Pero bueno muchachos, ya es momento de comenzar a abrir los cofres Luego de una larga dura espera Y, y comenzamos con el primer cofrecito de una vez Muchachos, ¡toma! Sale 300 créditos, bien, primera recompensa, 300 créditos, muchachos, no, no bajemos la guardia, que esto puede ir a más todavía, acá nos falta eh, nuestra primera variante de Steampunk, muy bien, acaba de salir Shocker, mira qué bonito, acaba de salir Shocker, aquí ya lo tenemos listo al Shocker viejo, que está con todo el Shocker, todo mamado, acaba de salir, mira qué bonito, Qué bonito se ve el Joker viejo, muy bien Sacamos esto, vamos a la siguiente Muy bien, comenzamos entonces con el Siguiente cofrecito, primera variante De Steampunk que acaba de salir Segunda, 300 fichas de coleccionista Primera vez que comienzo a abrir justamente Oye, 300 fichas De coleccionista Eso quiere decir que ya tenía todas las Todas las cartas Pues ya tenía todas Entonces, ¿no? Si me ha salido 300 fichas de coleccionista Ya tenía, ya tenía La horca la también entonces pues si es así muchachos, simplemente lo que voy a hacer, este, voy a anular nada más la predicción para que nadie salga afectado. No se preocupen ahí, ya si quieren lo anulamos y no lo, si no lo descontamos de uno nada más y ya pues. Es pues que no, no hay más ahorita. Ya, seguimos entonces con la siguiente y sal... ¡Oh, señor! ¡Mira la variante que me acaba de salir! Y justo cuando la nerfean a la señora, esta, viejo. Mira, ve qué linda variante de Aero. Justo la que usé en la miniatura que estoy. Que justamente dejé en el video de YouTube sobre los nerfeos, eh. Viejo, esta variante de aero es goto y lamentablemente Aero ya está, ha pasado a mejor vida, creo, eh. Ya, ah no, sí, sí está, sí bien sí, ¿y por qué me salió entonces? Ah, de verdad, es que la, la, la, la recompensa como estaban diciendo acá era que, que esta que le sale a todos, incluso los que no han completado la serie 3, ¿verdad, verdad, verdad? Orca entonces está bien, ya me estaba haciendo bolas acá, no tenía Orca, ahora sí lo tenemos, salió una carta eh, nueva viejo, vamos, let's go. Ya, ahora sí, vamos con la siguiente cofre, por favor muchachos, vamos. Ya estamos ahí, 300 créditos De nuevo, muy bien, seguimos con los créditos Yo prefiero oro, eh, yo prefiero Oro, por favor, orito, dame oro Estoy feliz, 200 fichas de coleccionista Lo más bajo que ha podido salir En fichas hasta el momento, yo quiero que me den más, por favor Incrementa esos premios Por favor, reserva de coleccionista que me he tirado Un montón de tiempo y sale la variante Bishop Que me gusta viejo en Steampunk. segunda variante De Steampunk. de las mejores Me ha salido Joker con Patriot Bishop que también sale con Cera Control Que se está jugando bastante, así que hasta ahí sigo satisfecho todavía. Vamos con la siguiente, el siguiente cofre. Vamos a ver qué cosa vamos a abrir. Acá, rapidito, y sale 300 créditos, nada más, ¿no? oye Me están castigando con muchos créditos, viejo eh ¿Qué es lo que está sucediendo? Por favor No me des tantos créditos, dame oro Bueno, pues no me está dando títulos tampoco Y no me está dando marco de avatar, ¿no? Así que bueno, estamos satisfechos igual Ya, 100 fichas de coleccionista, bueno Seguimos avanzando con las tokens, al menos ahí Por favor, dame cosas que a mí Me gusten, dame cosas que a mí me agraden Dame cosas que me hagan feliz 400 fichas de coleccionista ya estamos bien. Uy, nice, viejo. Vamos, 400 fichas de coleccionista. Viemos, let's go. Vamos con el siguiente reserva. 100 fichas de nuevo. Oye, no me está dando ningún título ni nada. Así que hasta el momento estamos bien, ¿eh? Muy bien. Siguiente cofre de reserva de coleccionista. Vamos, que estamos creo que ya medio camino o algo por ahí. Le damos con todo. 300. Oye, 300 créditos. ¿Qué cosa es esto, viejo? 300 créditos, nada más. No quiere salir otra cosa que no sea 300 créditos. Ni siquiera me sale 400 créditos. A ver... Puede levantar el Mjolnir, bueno ya salió un título después de no sé cuántos cofres que se ha abierto, no pasa nada, todo bien, seguimos abriendo los cofrecitos, por favor dale con todos los cofres, 200 fichas, oye sigue saliendo bajo el monte de ficha de coleccionista, eh. por favor dame algo más, dame el de 600 al menos una sola vez por favor, Estoy acá la gente está esperando, está pidiendo más viejo, muy poquito está dando, eh. vamos por favor. Alias el jefe, oye eso no está mal eh. Ya está bien el jefazo viejo Debería ser alias el tío, debería ser ahí Si hace eso, ese sería mi título favorito Pero bueno, ya, ya me han dado dos títulos Hasta el momento, vamos con 300 créditos de nuevo, oye está bugueado este, Esta recompensa que me sale puro 300 créditos, no me sale oro hasta el momento O no están dando oro ya viejo, eh? 100 fiches Coleccionista, ¿qué es eso Marvel Snap, ¿Qué es eso Marvel Snap ¿Está dando, Me está dando pura cosa bajita Nada más acá bueno, ya, acá mejoramos un poco porque ahora sí me acaba de tocar Cerebro Viejo. Muy bien, eh, Cerebro en Steampan. Esto sí es una cosa buena. Al menos una variante ahí de las que me gustaba también tener. Así que ya van tres de las cinco que ya si quieren no me toque más variante de steampunk ya estoy feliz con esas tres, esas son las tres que, que quería, nada más, no hay problema 200 de oro, ya ha comenzado está comenzando a escuchar el juego viejo ya vea al tío, si no llora el tío viejo no, no, no le dan lo que pide viejo, ese es el tema, vamos por favor seguimos, ahorita estamos impecables, eh. nada de píxel acá, nada, nada de basura por favor, nada de basura 100 fichas de coleccionista, bueno seguimos avanzando a paso lento con los tokens de todas maneras seguimos abriendo cofre viejo, todavía queda un largo camino vamos por favor, sale 600 fichas de coleccionista por fin me da un buen premio viejo, por primera vez estamos recibiendo 600 fichas de coleccionista aquí en mi cuenta, por primera vez estamos abriendo un cofre, 600 fichas de coleccionista muy bien, me está haciendo feliz Marvel Snap, estamos comenzando a recibir cosas mejores sigue así, a vapor, muy bien ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de título es esto? Pero, pero bueno, ya vamos a pasarlo por alto Esto porque acabamos de recibir 600 fichas de coleccionista Pero bueno, sigamos entonces Vamos, reserva de coleccionista, 300 créditos No, bueno, volvemos a la normalidad A lo que normalmente nos estaban dando No hay problema, seguimos con el siguiente cofre Por favor, cofre, que venga, sé generoso Conmigo, dame algo más Por favor, 100 fichas de coleccionista Bueno, sigue estando bajito, pero siguen siendo tokens en lugar de otra cosa En vez de una pixel viejo, vamos con la siguiente 400 fichas de coleccionista bueno, vamos mejor con la ficha de coleccionista acá. Seguimos, seguimos abriendo los cofres, seguimos canjeando los premios. A ver qué sale. Bien, perro, vamos, perro. Oh, toma, perro. Toma, toma, toma. Yes, yes, yes, yes. yes, yes. yes, yes. Muy bien. ¡Toma, perro! Salió Valkyria, viejo. Esta carta sí le estaba esperando, por ejemplo. Ya ve qué bonita carta. Segunda carta nueva. Eh. Do, una, do, dos cartitas nuevas ya, viejo. Eh. ¿Salió bien o no salió bien, muchachos? Valkyria. Por ahí de repente van a haber algunos masitos que voy a poder jugar gracias a Valkyria. Falta Bast, falta Bast nada más, falta Bast nada más. Pero bueno, ya saldrá en algún día Bast. Así que ya está viejo, vamos. Sale por ahí la cartita que viene, a ver qué viene. 200 de oro, muy bien. La cosa comenzó a subir, la cosa comenzó a prosperar acá. Seguimos abriendo el siguiente cofrecito, por favor y el que no lo nerfean hasta el momento viejo este man está pasando como nio en, en la matrix viejo esquivando toda la bala de nerfeos ahí viejo el liche este ya bueno vamos a seguir abriendo el siguiente cofre por favor cofrecito 600 fichas de coleccionista vamos viejo así se hace tienes que seguir con ese espíritu de dar siempre 600 fichas de coleccionista por favor a ver seguimos con la siguiente reserva 100 fichas de coleccionista Ay, bueno, ya me está, mira, hasta el cuello se me está estresando acá viejo cuando me salen sin ficha de coleccionista. Dame algo mejor, por favor. Tenemos cofres por abrir. Claro, estamos, eh, nos faltan todavía como 200, no, ya nos queda poquito, ya nos quedan sin niveles nada más de colección. Ya nos quedan muchos cofres, 300 créditos. Vamos, por favor, muchachos, que acá comenzó la cuenta regresiva. Acá ya tenemos que tener cuidado, please, por favor, estos cofres tienen que ser buenos, que ya son los últimos. Y luego nos vemos nuevamente en otro mes, viejo, eh, abriendo cofres de nuevo. Así que vamos, disfrutemos este momento, muchachos. Sale Falcon, perfecto, viejo. Siguiente variante, cuarta variante de 5 variantes ahorita de Steam Pan. Que están pidiendo Pixel? Lo va a banear a todos ahorita, ¿eh? Ya, vamos con la siguiente, viejo. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Siguiente cofre. Tiene que salir. ¡Eso! ¡Vamos! 500 fichas de coleccionista. Muy bien. Que sigan saliendo las fichas de coleccionista. Por favor. Que sigan saliendo 600, 500 fichas. Yo estoy bien, viejo. Vamos con todo. 200 de oro. Vamos, 200 de oro. Seguimos avanzando con el orito para comprar los bundles que van a salir más adelante. Vamos, muchachos. Y ya no queda mucho. Eso ya se está acabando. Sale la siguiente. Pero solo una imitación, nada más. Y bueno, si, si estuviésemos en Azángaro, podríamos hablar sobre eso. Pero bueno, igual el título. Bueno ya, está bien, vamos para adelante Seguimos por favor, siguiente reserva de coleccionista Vamos a hablar con 500 fichas de coleccionista Me gusta, muy bien 500 tokens acá para el bolsillo viejo Seguimos juntando tokencitos ahí Para poder tratar de llegar a tener una cartita buena de serie 5 Vamos con la siguiente 100 fichas de coleccionista de nuevo viejo No, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos, vamos Quedan todavía, quedan algunas más Quedan algunas más muchachos Quedan 4 o 5 cofrecitos todavía Quedan 4 o 5 cofrecitos todavía Todavía. A ver, qué sale en este cofre 200 de oro Bienvenidos sean 200 de oro para el bolsillo izquierdo Y los créditos para el bolsillo derecho No hay problema, por favor Siguiente, ya no falta mucho si se va a acabar esto Muchachos, lo estamos disfrutando, 100 fichas de coleccionista De nuevo, nos estamos acercando A los últimos cofres, nada más Ya no quedan muchos cofrecitos más Por favor muchachos, llegaremos a tener Todas las variantes de steampunk No lo sé, eso solamente nos dirá Oh Jessica Jones, viejo, salió esta variante, es muy buena, eh esta es una de las mejores variantes de Jessica Jones. Mira cómo estoy esquivando todos sus deseos de, de que salgan Pixel ahorita. Yo detesto la Pixel y me está menos mal el juego. Esta vez me está dando la razón, viejo, eh. Vamos, vamos con todo viejo, salió esa variante, seguimos con todo, por favor, 300 fichas de coleccionista, sigue la cosa bonita, me sigue dando ficha, ya se acabó, solamente quedan dos cofres, muchachos, a ver, ¿qué creen que van a salir en estos cofres? ¿Qué creen que van a tocar? A ver, los Nostradamus, ¿dónde están? ¿Dónde están los hijos de Nostradamus, los nietos de Nostradamus acá? A ver, digan qué cosa va a salir, digan qué carta más o menos puede salir o qué, o qué variante puede salir, digan ustedes, a ver, sean específicos, por favor, sean específicos, por favor, aquí, a ver, ustedes, Ustedes mismos son, ¿eh? Tiene que salir una pi, pixel, pixel. A ver, ¿qué más están pidiendo acá? ¿Qué más están pidiendo acá? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más, viejo? ¿Quién dijo pixel? ¿Quién dijo dos, tres píxeles? A ver... ¿Va a salir o no va a salir? ¿Podré completar la variante de Steampan o no, viejo? ¿Cómo va a ser la cosa? La última, Steam Steampan, dice, mira, Izuki, viejo, se ha mandado ahí la predicción. A ver, Mantis Pixel, dice, Pixel, Pixel Lover, tomen token carta, dice, no, anuncio, dice. Vamos, espera, tío, ya vamos, vamos a esperar un ratito ahí para que pasen los anuncios. Muchas gracias, muchachos, los que están viendo los anuncios. Recuerden que esto ayuda también a que el canal eh, pueda dar unos ingresitos por ahí, pues, muchachos, para poder eh, tener un, un platito de comida un poquito más llenito, pues, viejo. Y estamos ahí? ¿Ya están? ¿Listos, listos? Ahora sí, ya estamos ya. Pasamos la propaganda, pasamos el anuncio y estamos listos para poder abrir estas dos, vari estas dos cofres. Estos dos cofres que quedan nada más. ¿Ya estamos? Ya estamos. A ver. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pum! A ver. 200 de oro, muy bien muchachos Este ha sido una buena recompensa Y ahora queda solamente la última Nada más viejo, vamos por favor Vamos por favor, dame algo bueno aquí Dame una variante buena O puedes darme si quieres una carta Yo no me molestaría una carta de serie 5 Thanos, Galactus, me faltan No me molesto si me la regala juego Ya sabes que estoy feliz y si lo haces Pero hay que ver qué cosa va a pasar acá Sale o no sale algo bueno De la reserva de coleccionista viejo Por favor, tiene que salir algo bueno Snap, por favor, recompénsame He estado, pues, juntando estos cofres por 3 semanas Tú sabes todo lo que uno sufre por no abrir los cofrecitos Pero bueno, le vamos a dar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Toma, perro! 500 fichas de coleccionista Bien, y es algo, viejo, y es algo, ya O sea, nadie le atinó a la, a la ficha de tokens, eh Nadie le atinó a los tokens ¿eh? Y nadie dijo tokens acá, viejo pero bueno, ya está, tenemos 500 fichas coleccionistas, se ha terminado, me ha salido solamente dos cartas, me ha salido Valkyria y Orca, que era la carta de serie 3 que me faltaba, muchachos, dentro de 44 cofres, me ha faltado todavía una variante de Steampunk, ¿no? ¿Cuál ha sido la variante de Steampunk que me ha faltado ahorita? Este, me ha tocado ya Falcon, Bishop, Cerebro y Shocker. Este, y ¿Cuál me falta? ¿Cuál es la otra que falta acá? Eh, había, hay, una que, hay una más que falta que no recuerdo ahorita cuál es. Eh, eh, ah, sí, falta Yellow Jacket, ¿verdad? Ya eh, Yellow Jacket no me ha salido. Yellow Jacket casi no se usa tanto. Así que digamos que ya si toca después no hay problema. Pero ya salieron todas las variantes más importantes para mí. Ahorita hemos quedado en 4.000 eh, nivel... 4042 Yo les aconsejo a todos ustedes Que están a tanto avanzando en el nivel eh, Nivel de colección de serie 3 Como los que ya completaron les diría eso Espérense cada dropeo de series No eh, gasten sus eh, cofres No los abran esperen a tener eh, 40, 50 cofres que es lo que pueden ustedes farmear al mes y cuando salga el siguiente dropeo vuelven a abrir nuevamente todos esos cofrecitos y van a poder eh, aprovechar mejor justamente sacarle más provecho a su apertura de cofres esa es la recomendación que les puedo hacer aquí a los muchachos que están debajo que están acá en el stream les agradezco mucho su presencia que ha sido muy divertido siempre están acá son muy ocurrentes esto, esto, estos manes siempre haciendo, haciendo algunas eh, cosas ocurrentes ahí han deseado, mira todo el mundo ha deseado pixel esta vez si no se les ha cumplido, viejo. No se les ha cumplido. Ya es lo que les pasa por tóxico, viejo. Por querer pixel No, les ha, no se les ha cumplido los píxeles, viejo. Acá no me ha salido ninguna variante. Píxel, viejo. Toda la, todas las variantes que han salido. Han sido de las mejores, la mejor de Aero, la mejor de Jessica Jones viejo y nada de Pixel. Que todas las Pixel les salga a ustedes ahora por haberme deseado eso viejo, mentira. Ya muchachos, muchas gracias a todos los que han estado viendo, eh, los que estén viendo justamente este video. Espero que se la hayan pasado bien y si gustan entran a la transmisión en vivo que estamos de lunes a viernes por las noches. Haciendo las transmisiones junto con todas las personas que estamos acá y les mando un abrazo. Así que ya sabes, te espero allí. ¡Un abrazo para ti!